con la presentación del libro Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, obra que tiene como objetivo incidir en la construcción de políticas públicas para el próximo sexenio, el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, expresó que el análisis realizado en el texto, coordinado por Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es importante para visualizar la desigualdad no solo desde el punto de vista social, sino también desde la economía y y el campo fiscal. En el marco del foro de expresión artística que llevó a cabo la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera de la Universidad Autónoma de Coahuila, se celebraron los 25 años que dio inicio la licenciatura en diseño gráfico con la inauguración de la exposición de carteles Design Showdown, producto de 60 diseñadores y artistas, entre alumnos, maestros y exalumnos, en donde se pueden comparar las distintas técnicas que se hacían hace más de 20 años y la evolución del diseño. La doctora Eva Querena Hernández Martínez tomó protesta como nueva directora de la Facultad de Enfermería Doctor Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila, reafirmando su compromiso de trabajar en beneficio de estudiantes y docentes con el fin de posicionar al plantel como referente de la enseñanza en enfermería a nivel nacional. Cultura La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, le rindió un homenaje a la vida y obra del artista plástico Manuel Muñoz Olivares, con la exposición de 25 piezas, réplicas de su obra, en la Infoteca León Felipe, de Ciudad Universitaria de Torreón, mismas que permanecerán en exhibición hasta el 18 de diciembre de este año. Vinculación la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Derecho Unidad Torreón, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, con el objetivo de llevar a cabo actividades encaminadas a la investigación y a la superación académica de ambas instituciones, como intercambios académicos, de materiales y publicaciones de interés común. Alumnos de la Facultad de Derecho de la Unidad Torreón realizaron una rodada ciclista en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre con el fin de hacer un llamado de paz y de conciencia a la comunidad además de ser una forma de manifestación de los universitarios en contra de la violencia contra la mujer. Para mantener los programas educativos actuales y pertinentes y cubrir las necesidades del sector productivo y social la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Consejo Vinculación Universidad-Empresa, por medio del Comité de Desarrollo de Perfil Académico, llevó a cabo el foro de consulta curricular de la carrera de licenciado en comunicación para analizar las tendencias internacionales, nacionales y locales de educación superior y sus vínculos con el desarrollo de la comunicación para generar propuestas pertinentes para la formación de profesionales. A través de la Coordinación de Extensión Universitaria se invita a los universitarios, docentes y a la población en general a unirse a la gran colecta universitaria en beneficio de los ciudadanos centroamericanos que están de paso por nuestro país en busca de mejores oportunidades de vida. Se estarán recibiendo ropa, cobija y mochilas en la explanada rectoría en la Coordinación de Unidad Saltillo, ubicada en el edificio G, Planta Alta, en la Unidad Campo Redondo, en la Coordinación de Extensión Universitaria, ubicada en Hidalgo Sur, 435 en el Centro Histórico, en la Facultad de Medicina, que se ubica en Francisco Murguía, número 205 de la zona centro de Saltillo. La colecta permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.